Pues efectivamente estamos en este 8 Magazine Salamanca de, del miércoles con la sección Flores para mi casa con Javier de Floristerías Mayo que hace un par de semanas venía a presentarnos el día de San Valentín. Javier, bienvenido a 8 Magazine de nuevo. ¿Cómo fue? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo fue la jornada? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy, muy bien muy, estamos muy agradecidos a, a todos esos enamorados que fueron por allí enamorados de todo tipo porque es un día del amor y es que te encuentras a niños regalándosele a sus madres a hermanos a las hermanas a todo tipo de amor no te creas que solamente es el enamoramiento de, de lo típico de los 18 años no no no es tremendo, eh, se ha convertido en el día del amor y todo el mundo regala, regala flores a todo el mundo y además, eh, bueno, suponemos que nos hicieron caso los telespectadores con los encargos nos sí, hicieron a tiempo o aunque bueno, hubo alguno que, va, alguno. más o menos bien, pero bueno es un día que ya lo sabemos que es Venís justo en el, en, el, en la víspera por se la enamoran, tarde o, o que en el. Se enamora, o que no, se bueno. enamora el 13 y, y Eso también es. Con eso no contaba. Puede ser. Eso? enamoramiento repentinos. No. Sí, eh, es un día que nos acordamos el último día, lo sabemos, nosotros lo tenemos previsto y la verdad es que ha sido un buen día. Tanto a eso como a nivel nacional. Lo que hemos hecho de, de, de la venta online en, en mayoflor.com ha sido un éxito total. Eh, mejor que otros años la verdad estamos muy contentos uh -huh. el eh, camuñcido eh, también fin de semana ha he hecho muy buen tiempo y todo la verdad ha ayudado aparte de que bueno ya lo sabéis y lo has visto eh, la cantidad de artículo y artículo de calidad que uh -huh. tenemos presentados pues bueno hecho balance de este día de San Valentín positivo para para todos ustedes también eso es que hay mucha gente enamorada cosa que eh, debe ser bueno por sí. lo visto. Vamos amor, a ver que, es bueno vamos a ver qué nos, nos traes hoy, Javi. Y con flores, mejor todavía. Claro bueno, sí. pues hoy he traído la cristalería de sí, casa. Sí. Si quieres me voy yo, porque aquí ya no entra nada más. Y hoy hemos traído unos verdes y hemos traído unas flores. ¿Qué vamos a hacer? Y hemos colocado ya de antemano un camino de mesa, de en este caso de arpillera. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, lo primero vamos a retirar un poquito los vasos, ¿vale? Sin que hagan mucho ruido. Porque sí, porque luego esto en la tele sí, molesta. Eh, en casa sí, molesta un poco. Molesta, voy a intentar que no haga mucho ruido, ¿vale? Bueno, retiras un poco y vamos a poner eh, unos verdes debajo. Esto es para va? poner sobre la mesa. Exactamente, vamos a hacer un camino de mesa, de un centro de mesa. Aunque luego. Como van a ver los espectadores, los vamos a dejar puestos, si te parece, aquí atrás, hoy. Hoy ah, lo vamos a dejar aquí atrás vale. puesto. Y, y puede servir de decoración en para una, eso, pues un, una chimenea o, o otro sitio cualquiera. Como ves, voy intercalando los verdes, procurando que la base de los tallos no se me vean mucho. Estos verdes a lo mejor me va a tocar modificarlos un poquitín luego ahora, según vayamos... Poniendo los a los vasos. A ah, los vasos, claro. Vamos, a ver. Vamos a poner primero los vasos grandes. Es lo que te digo, que a lo mejor me toca modificarlos un poco. Estamos creando una línea con todo, ¿vale? Uh -huh. Vamos a ver, buscando aquí el huequito para, para que me quede y no me queden muy abiertos los vasos. Vamos colocando también uh -huh. otros vasos medianos, ¿vale? ¿Algún...? consejo para colocarlo no que, eh, que, que, que creamos un poco de, de interés de, de grandes y pequeños es, es un poquitín la única pauta que yo yo seguiría vale si eso a lo mejor nos toca modificar alguno pero bueno ahora lo vemos de momento este por aquí este por aquí y este lo vamos a colocar por aquí por el medio uh -huh. más o menos lo, también lo que nos permita el, el en los verdes y tal, nos vaya permitiendo. Ajá. Y la mesa, claro. Y la mesa. Qué bueno, eh, un ancho de mesa, este es normalmente un ancho de mesa, podemos hacerlo si queremos un poco más pequeño, yo he querido hoy que, que quede algo lucido. Primero vamos a echar rápidamente el agua. Javier Ahí. ha venido diciendo hoy que necesitaba una mesa más grande, que yo no sabía ya sí. sí. <risa> si. Exactamente, porque es que como siempre la escanciamos un poco, porque hemos dicho que se oxigena un poquitín el agua al, al echarla que es muy, muy interesante el hacer esto, ¿eh? O sea que lo de la regadera no es... No, tiene, no. Su, tiene su motivo, ¿no? ¿Tiene sí, sí, razón? sí, sí, sí, sí. Y cuando llenemos en, en nuestras casas los jarrones igual, es muy bueno que le ha, lo hagamos... Uy, que se nos cae un poquito de... Rato. Bueno, luego te pregunto de cómo se riegan, Cómo es mejor regar las plantas y así nos cuentas Sí, un poco. es importante, es importante. El tema este, que siempre lo estamos repitiendo... Sí, sí, es importante. Hay que regar bien. Este camino de mesa, ya veréis, va a resultar súper divertido. Muy, muy primaveral. Es un poco darle la bienvenida. Me doy la vuelta para colocar esto por aquí detrás, para que no nos estorbe. Vamos vale. Ver, directamente. vale. Y ahora vamos a empezar colocando. ¿Qué te parece si empezamos colocando primero las partes, los, los, los más altos, ¿vale? Venga. Vamos a colocarlo. Intrida. No debemos... Eh, es un centro de mesa. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no deberíamos... Ponerlo muy alto, muy es decir, cuando estamos sentados, que no sobrepase la altura. Mira, voy a aprovechar todo. Aunque yo ya traigo mis tallos cortados, pero casi todo, voy a aprovechar uh -huh. parte de los tallos. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás colocando? El nombre quieres, ¿verdad? Sí, hombre, claro. <ríe> <ríe> El examen semanal. Antirrino, uh -huh. Matiola. Ah, son distintas. Son parecidas, pero no son iguales. Uh -huh. Las dos son en blanco, antirrino y matiola. Eh, además, eh, las dos tienen un poquito de olor, sobre todo la eh, matiola. Así ¿vale? que es verdad que son distintas. Si te fijas, sí. esa tiene amarillo ahí. Vale. En el otro grande, lo que vamos a colocar es unas margaritas, margaritas sí me sé. amarillas. Es gris en amarillo. Vamos a ver. Siempre procurando, hemos dicho que eh, no haya muchas hojas que toquen el agua. ¿Vale? Porque hemos dicho que las hojas se corrompen. ¿De acuerdo? Ajá, o sea, que las hojas no toquen el agua. Es, vale. es muy importante, sí. Y ahora vamos a colocar, en, por ejemplo, en los medianos. En los medianos vamos a colocar, por ejemplo, pues esta rosa amarilla. Rosa amarilla. Muy a la base hemos dicho. ¿Vale? Una rosa amarilla. Vamos a colocar, por ejemplo, si os parece una Anastasia. Uh -huh. no, es, sí, es la Anastasia, esta está bien. Qué colores, ¿no? Sí, esta es como se llamaba, ¿no te acuerdas? La arco iris. Arco no, eso no lo sabía yo, eh. Sí, no lo sabía. Un... Lo vamos a colocar aquí. Parece Porque lo que sí vamos a jugar es un poquitín ir jugando con las con los espacios, ¿vale? Uh -huh. Y en la última vamos a colocar otra rosita. Roja rosita. en este caso. Sí, una rosa roja. Pero ya vamos a colocarlo en uno de estos bajitos mejor. Uh -huh. Más que nada para que nos quede distante de la otra. Nos quedan algunos espacios que ahora los vamos a ocupar. ¿Una gerbera? Una gerbera. Gerbera. vamos a colocar por aquí. Un clavel. Un clavel blanco y... Sí, también lo he traído un poco que sea diferente, un poco más divertido. Un clavel. Muy madrileño, un clavel. En esto nos pasará algunas veces... ¿Lo he hecho esto bien? ¿Puedo cambiar? ¿No puedo cambiar? Hombre, ya, claro. Y, y podemos hacer los cambios que queramos. Si esta, por ejemplo, nos gustara ahora en otro sitio, lo podríamos hacer. Que de hecho yo creo que lo vamos a hacer. Mira, vamos a sustituir esta rosa, uh, no, la Anastasia. La vamos a poner abajo y vamos a poner aquí, en este que es un poquito más alto, vamos a poner la Astromelia. Y en este otro vamos a poner, dejar más bajito. Esto vamos cambiando. ¿Por qué estoy cambiando? Pues por el tema de las alturas, para que me quede... Uh -huh. nos falta únicamente los chiquintitos ¿vale? son los que nos quedan ¿vale? en este por ejemplo que es muy pequeño, este es el de chupito ¿Sí? pues le vamos a poner un poco de hipéricum. Hipericum. a otro pequeñito le vamos a colocar un poquitín de paniculata paniculata un poquitín más corto, vamos a abrir las tijeras Aquí venimos con las herramientas. Uy, y eh, en el último, que lo tengo por aquí, allí, me parece, sí. vamos a colocar un... Ahí, ahí. Vamos a colocar... Statis. Statis, es que los nombres todavía no... Statis, vamos a colocarlo. ¿Vale? De acuerdo. Ahora, eh, para rellenar un poco, vamos a colocar... Un poquito de hoja de camelia Ajá, yo si quieres voy con flor, poco. pues mira, te lo agradezco. Un poquitín de camelia con flor que está estupenda y vamos a ir rellenando, sobre todo estos recipientes grandes que nos han quedado un poco más osos, pues los vamos a rellenar con con un poquitín... esos son camelias? Esto es hoja de camelia, que además la he traído florecida. Y, por ejemplo, a estos un poquitín... Eh, estos, estos saltos también, que son los que más nos, nos necesitan. Vamos a colocarles, por ejemplo, un poquitín de limonión también por aquí. ¿Cuál es la, la historia de estos centros? Pues que queden, sobre todo, muy coloristas, muy divertidos, ¿vale? Uh -huh. Vamos a colocar un poquitín de paniculata en este otro. Vamos a coger de aquí y de aquí. En este que hemos colocado ya esto, vamos a colocar un poquito de Hombre, veis, Es una composición que podéis elaborar a vuestro gusto, podéis usar... Nosotros no tenemos mucho mucho mucho tiempo para, para hacerlo, pero ustedes en sus casas sí pueden acudir a Floresterías Mayo, comprar diferentes colores, diferentes flores, para sorprender a, a los invitados, o simplemente para daros un gustazo en vuestra casa y tenerla, y tenerla bonita. Y esta es muy fácil, con no demasiado costo, una que no hemos puesto antes, flor de cera. ¿Flor de cera? Flor de cera se llama a este, ¿vale? Colocamos y vamos a colocar un poquitín más de statis por aquí y yo creo que con esto va a quedar prácticamente salvo una que la voy a dejar la he dejado para al final porque me gusta muchísimo. Se llama sí. morucela. Morucela. Morucela, sí. Es eh, simplemente el verde es así, Eso nunca la habíamos traído. No tiene flor. No, no tiene flor, es simplemente así la, la flor. No, vamos, la es un verde realmente. Aquí normalmente luego hacer unas ramificaciones que normalmente se quita para que quede esta forma más despida. De y la vamos a poner, por ejemplo, aquí con la, con la margarita, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos una composición a la que podemos seguir añadiendo lo que nos dé la gana, no hay ningún problema de seguir añadiendo... Más flores, todas las que queramos, ¿vale? La cosa es que eh, al final consigamos que quede como un pequeño jardín, claro. ¿vale? Uh -huh. Esta es nuestra idea. La verdad es que sí, que, que da profundidad, que da, Exactamente. Eh, sobre todo color, de cara a, a la a, primavera, a la primavera que está a la vuelta de la esquina. No Vamos a terminar de aprovechar estos cachitos. No lo olviden, y Javier lo aprovecha todo, yo le voy robando tallos, le voy robando hojas por aquí, <risa> para y vamos colocando un poquito más y dándole un poquito más de vistosidad al arreglo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Pues perfecto, como siempre, Javier. Yo creo que ha quedado un, un arreglo simpático. Vamos a colocar esto para atrás, que no nos estorbe. Lo dejamos aquí Muy chulo. la tele. Ya acabo sí. yo aquí de... Limpiamos un poco, que es interesante. De no tienes aquí. No, y aquí todo Muy preparado. Y, y nos bien. queda un arreglo, un centro de mesa precioso. Muy chulo yo creo que muy agradable, muy muy, muy primaveral y, y creo que esto sí que es sencillo, para que es un poco lo que siempre hablamos flores mm -hmm. para mi casa, que cualquier persona lo pueda realizar. Eh, un arreglo de esto a lo mejor con 15-20 euros como máximo mm -hmm. puede hacerlo. Mm, creo que no es una cantidad de dinero muy elevada para mm -hmm. poder tener un centro de estas dimensiones mm -hmm. en casa. Sí, que sí. Eh, lo que decía Javier que brevemente nos contara antes cuando ha estado, cuando ha estado regando eh, esos consejos para, para regar que las plantas que, que no debemos hacer sobre todo. Y Esta creo... misma mañana hemos tenido una señora ahora antes de uh -huh. salir, precisamente eh, me he retrasado un poco cuando, cuando tenía que hacer con otra cita con otra persona, precisamente por eso, porque es que era tremendo, llegan gente con la misma historia siempre. ¿Qué hacemos? Con, con, ...regamos en el recipiente, eh, le echamos el agua en la planta, lo pulvorizamos, vamos a ver... Eh, lo, ideal, lo, ideal, lo ideal es echarle agua en, eh, en la tierra, y, un, ligeramente, un poquito, una vez a la semana o cada tres días... ¿Cómo lo, lo hacemos esto para saber cuándo? Uh -huh. Tocamos la tierra, pero tocamos la tierra no al, al ras miramos un poco por dentro a ver qué humedad tiene, vale. una vez que eso hemos tenemos hecho esto eh, ya le echamos la cantidad de, de, de humedad que necesita eh, ya sabemos, o nosotros le vamos a decir al, al cliente cuál necesita más o menos humedad las plantas de flor normalmente suelen necesitar un poquito más de humedad, las plantas con color ya lo he dicho más veces, pero mm, siempre una humedad mm, media baja, por exceso se nos van a estropear, por defecto no una vez hecho esto, hay otra historia que es la inmersión, que por uh -huh. eso hay mucho malentendido. La inversión sí está bien, tener el agua en, en las plantas en agua en un momento dado. Cogemos, la metemos, en, lo llevamos a la pila o donde sea, lo metemos en, en agua durante 10 minutos, media hora, el tiempo que sea, y luego lo volvemos a retirar. Y el resto del tiempo no lo hacemos. Uh -huh. ¿Por qué? Las plantas tienen que respirar. Ya lo he enseñado algunas veces en la maceta. Tiene, unas mm, formato, las plantas además que son de plástico, ahora todas precisamente para ese formato para que pueda producirse una corriente y se oxigena en las raíces y no se nos pudra ¿vale? Uh -huh. Eso es importante y pulvorizar, sí, las plantas que tienen como vello digamos en la hoja esas por favor no, no pulvorizarle, por ejemplo la san paulia que tiene, un, como un, tiene una hoja como aterciopelada, no, a esas no debemos nunca pulvorizarle eh, plantas que tengan la hoja lisa, sí. Y luego, por último, muy importante, a partir de esta época, que no nos olvidemos de eh, abonarlas. Abonarlas. Ya hay que empezar a abonarlas a partir de aquí hasta finales de primavera. Uh -huh. Abonarla constantemente, cada 10, 15 días, y estarlas abonando. Uh -huh. Por favor, esto es muy, muy importante, muy importante y es para, lo que va a hacer que cuidar. nuestras plantas estén siempre bonitas. Perfecto, pues eh, muchísimas gracias Javier por, por todo esto y además por, por esos consejos que nos has podido ofrecer, me, me voy a tirar esto y nosotros nos quedamos con este centro de mesa, gracias Javier, nos vemos en 15 días. En 15 días estamos aquí, Exactamente. muchas gracias. Una sección más, nos vamos.